Nueva Toyota Hilux Automática Motor 2.4 2019 Con un eficiente rendimiento de combustible gracias a su motor de 2.4 litros turbodiesel y una transmisión automática de 6 velocidades La nueva Toyota Hilux 2.4 9 Cita 2019 proyecta fortaleza desde cualquier ángulo Con aros 17, vidrios eléctricos, audio con reproductor AM, FM, MP3, auxiliar y USB Controles en el volante y doble bolsa de aire Garantía de 100.000 kilómetros o hasta 3 años en el mejor taller de servicio de la Delta Comercial. Recuerda, Toyota es Toyota, la mejor marca para garantizar tu inversión. Búscala en todas nuestras sucursales desde $44.900 y con un inicial desde $350.000 pesos. Vega Móvil, con nosotros todo se puede.